Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en Andy Grab con una persona muy especial que nos va a contar algo increíble. Antes de, de iniciar a grabar, me estaba diciendo que el negocio de ellos, pese a que es impresión, sigue creciendo. Cuéntanos quién eres y qué haces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Cotrino, soy el director del negocio de índigo para las Américas eh, y eh, llevo 10 años en la industria de impresión digital. Eh, y sí, afortunadamente seguimos eh, creciendo, seguimos reinventando la industria de la impresión Como siempre la tecnología, la tecnología trae disrupciones que a veces acaban industrias o hacen crecer industrias. Sí. Y nosotros eh, estamos en la parte que estamos haciendo crecer esta industria y transformando esta industria. Eh, en los distintos segmentos además, desde libros, eh, revistas, hasta empaques, etiquetas eh, y cualquier eh, elemento impreso que esté en el mercado. Eh, entonces, digamos Algunos que la evolución de, de esto, ¿cierto? De exactamente, estos. exactamente de eso. Esos son ejemplos de, de, de, de etiquetas. Okay. Eh, son ejemplos eh, claros de cómo empezar a revolucionar una industria. Eh, y está muy ligado con la tecnología. Aparentemente, Aparentemente eh, la impresión se, está, se ve como una, una cosa tradicional, análoga, alejada de la tecnología y por eso dicen se está acabando pero realmente lo que nosotros hacemos es realmente acercar el mundo digital con el mundo físico. Entonces, el ejemplo que estabas grabando aquí en el sí. café, Situación real del mercado latinoamericano. Los millennials, la, la gente consume cada vez menos el café. <risa> ¿Sí? Porque no les gusta. Solución, hacer una campaña masiva dirigida a ese mercado de millennials, que como tú, como yo, muchos más, que se mueven a través del celular todos los días redes, esa es la forma que les llega la información, ¿cómo haces tú para comunicarte con ese cliente, con ese consumidor y decirle hay algo diferente? Pues con las campañas que conocemos, ¿dónde está el, el, el, el enlace perdido? Y que cuando tú llegues a un supermercado y vayas a comprar el producto, que es a larga lo que todo el mundo quiere, que compre tu producto, pues tengo una relación con esa campaña digital, con ese mundo virtual. Pero cuéntenos un poco, porque para el usuario promedio, unir esos dos mundos es algo titánico es muy difícil claro y la gracia está es que para el, para el, para el usuario promedio el, el producto es una, ofre, es una oferta es, una, es, es, es un push hacia el mercado entonces tú cuando salió hace unos 3-4 años la campaña de coca cola con los mamíes, que vimos en los estantes y en los supermercados todo el mundo yendo buscando a ver dónde estaba la, la, la, la, la Coca-Cola con el nombre Felipe y a buscar, nadie te lo estaba pidiendo. Es verdad. Tú no querías una Coca-Cola con, con un nombre, tú no querías un café con, eh, con tu nombre impreso, que diga que Era empezar, empezar a ver más series con, o regalarle a alguien un café para tomarse un café y decirle, oye, te mando este café para hacerlo, o hacer Oreo, las galletas más populares del mundo, Ajá. haciendo todo y, y una serie de empaques todos los empaques son distintos, no hay un solo empaque único en el mundo. Bueno, esto antes era impensable, o sea, ¿cómo podíamos tener una personalización a ese nivel sin que nos saliera costosísimo? Y ahí es donde está, ahí viene la parte de la investigación y el desarrollo de HP. HP Índigo se, se, se ha enfocado en generar esa, esa, esa, mas, esa masividad de la personalización, Eso Es lo cual requiere varias cosas, requiere primero equipos, hardware, que sean capaces de producir a, a, a, un, a un nivel masivo, porque si tú te metes en una campaña y vas a un, un Coca-Cola y le dices yo quiero esto y, que, y quiero que diga este nombre, Ajá. tienes que estar listo a hacer 250 millones de, de, de, de empaques, claro, la, las variaciones total, en Nescafé, esto, 200 mil 200, eh, empaques, todos diferentes, todos distintos, para que en la Navidad hiciera dulce, año o buen año, dependiendo del idioma. Claro. Elite. Y que además diga, sí, claro, Sergio, wow. Entonces te lo regalo y, te lo, y tiene un valor muy alto para el que lo recibe Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un hardware que sea lo suficientemente fuerte para producir más. No te sirven máquinas pequeñas, necesitas unas máquinas industriales. Necesitas plataformas de software, una plataforma de software que sea abierta, que tanto el diseñador de Oreo, de Nescafé, de Coca-Cola, de una revista, porque estamos hablando de empaques, pero también es lo mismo, un photo, es un photobook, una, una, una revista de una criatura personalizada. Eh, o con algún efecto especial. Entonces necesitas que todo el mundo se conecte con el, con, con, con, con, con el mundo de la impresión. Entonces tenemos una plataforma completamente abierta. Y lo tercero, tenemos un, un departamento de personas que se encargan de evangelizar el tema. Porque la tecnología, la verdad, está ahí. El, el, el, el reto está en qué hacemos con esa tecnología. Entonces tenemos, tenemos equipos especializados en todas las Américas que hablan con las marcas que hablan con los medios con ustedes, que hablan con los diseñadores y les decíamos miren señor, ustedes saben que pueden hacer impresión eh, con tinta invisible, pueden agregarle valor a, una, a, un, a un producto que ustedes pronto no tienen, tiene problemas de seguridad en autenticación en algunos de sus, de, de, sus, de, de, de, de sus actividades, eh, está haciendo un concierto, Ahorita vamos a ver el, el, los, los, eh, las tintas florescentes, pero ¿quiere imprimir en tintas con relieve? ¿Quiere imprimir con realidad aumentada? Exactamente, esa parte de la realidad aumentada y de la realidad virtual, ¿cómo está permeando este mercado? Está permeándolo muy fuertemente porque es otra vez la conexión a nivel del consumidor entre el mundo físico y el mundo y el mundo, y el mundo digital. Uno de los, uno de los, dentro de las investigaciones que hacemos, uno de los problemas que hay para el, cuando uno se basa solamente en, en, en contenido digital es que pues es infinito, ¿cierto? O sea, es casi tiende tienda infinito. Uno puede eh, gastar horas y horas buscando contenido porque en el mundo digital está todo. Sí. En el mundo físico, lo que, lo, lo que estamos viendo con la realidad es que logras focalizar el tema. Entonces tú tienes un libro de un determinado, o un catálogo de un determinado producto en específico. No de todos los productos del mundo y no, le, no das una búsqueda y te salen hasta de otros países, no. Si tú estás comprando un carro, estás comprando ese carro que te interesa. Pero también quieres saber más de lo que está en, en el brochure en el, en, el, en, el, en el catálogo. Entonces, pues para eso están las realidades aumentadas. Eh, y tiene la ventaja de que la masificación de, de, de los Smartphones ha hecho esto todavía, todavía, todavía más fácil. Los millennials que son los que están empezando a comprar. Está, nacen con esta tecnología. Entonces, hace 10 años era un poco más difícil, ¿no? existía la tecnología, pero era un poco más difícil porque el usuario no estaba acostumbrado a coger su celular y decir, oiga, yo quiero ver cómo, si yo estoy viendo, saco una foto a este carro, le pongo el celular encima, cómo se abre, cómo se cierra. Sí, no, pues, no había, la, pasa? Conectividad, no había mi... la conectividad, no, no había la familiaridad del consumidor De acuerdo. con esa tecnología. Entonces, otra vez, ya volvemos al punto, unir el mundo físico con el digital. ¿Cómo hago yo para... Eh, tuvimos un caso de éxito relativamente poco, las la recetas online estaban, estaban de moda, ¿no? Hay una cantidad de portales donde hay recetas de 5 minutos, 10 minutos, Uno, un, un portal muy importante se llama Tasty, eh, muy fuerte en Facebook, se empezaban a dar cuenta que el consumidor sí iba, pero le faltaba como, no, no volvía y siempre veía las mismas, las mismas eh, recetas. Y ya sacaron un aviso diciendo, si quiere, Puede imprimir sus recetas, las recetas que más les gusta. Simplemente seleccione su libro personalizado de, de, de recetas y salga adelante. Solo tiene que entrar a este portal. Tiene un portal donde seleccionadas tus recetas, ponías cuántas, cuánto querías pagar dependiendo del tamaño del libro. Larga historia corta: en una semana, 100 mil libros impresos. Bueno, esa parte es supremamente interesante, pero como cómo sufren una demanda tan grande, ¿Otra? teniendo, bueno. Afortunadamente con, con HP Indigo tenemos una presencia del mercado muy importante, entonces tenemos, eh, tenemos tecnología instalada en muchísimos clientes, en todas las Américas y en todo el mundo. Digo, tiene más de 5.000 clientes en el mundo eh, y más de 2.500 en las Américas, por lo tanto con una, con una ventaja y es que somos consistentes en nuestra tecnología, la tecnología que se encuentra en Estados Unidos es exactamente la que se encuentra en Colombia, no hay ninguna diferencia. Eh, y no. las, las posibilidades son las mismas las porque las mismas. en otros mercados lastimosamente no es así. No, en nuestro caso las posibilidades son las mismas. Eh, en nuestro caso okay. es decir venir y también tenemos gente que habla con las marcas en Colombia y decirle mira esto lo que usted puede hacer, tenemos casos de café colombiano empacado de una manera distinta, tenemos una cantidad de casos locales eh, donde estamos realmente llegando a, a ese mercado. Una, una diferencia importante en Colombia además es que en, en, en los mercados en desarrollo como Colombia y Latinoamérica esta impresión digital y la masificación permite a las pequeñas empresas también llegar al nivel de, los, de las grandes empresas. Mucha gente tiene tiene una, hace, es muy buena haciendo galletas, sí. haciendo brownies y quiero salir a vender mis brownies pero yo hago? soy capaz de hacer 800 brownies al día, 500 brownies, no puedo hacer más esa gente no, no tenía acceso a un empaque de alta calidad de acuerdo, era como muy casero entonces era <risa> en en un empaque transparente con una etiqueta blanca encima tú sabes que el, la importancia que tiene el empaque para comprar claro, todo entra por los ojos todo entra por los ojos, te da seguridad, te da confianza, es más le puedes dar hasta tendencia, pues, dependiendo de lo, que te, de, de lo que tú quieras. Entonces, ahora, ¿qué, ¿qué pasa con la impresión digital disponible para todo el mundo? Que esa persona que hace 500 brownies, 200 brownies, puede ir a comprar y decir, oiga, me vende mil empaques de brownies y son de alta calidad, de hecho, de más alta calidad que impresos convencionales porque la tecnología digital da más calidad que el convencional. Con unos diseños impresionantes, le puede poder incluso, eh, realidad aumentada a un brownie de 200 pesos. Entonces, ahí es donde está la diferencia. En, en, esa, en, esa, en esa ventaja de poder eh, volverlo accesible a todo el mundo, al consumidor. No para que tenga la impresora, porque no importa la impresora. Lo que tú quieres es productos. Claro, total. no Entonces, eh, vas de vacaciones y tomas una, una, una cantidad de fotos con tu, con tu celular eh, y si te has dado cuenta ahora el celular te arma historias, ¿no? te arma, te arma el álbum. Efectivamente. Ahora ese, ese, eso lo puedes mandar automáticamente a centros de impresión con tecnología HPI. Bueno, pero venga, sáquenme de una idea porque es que hasta hace unos años los celulares tenían unas cámaras muy regulares ¿cierto? y ahorita muchos de los lectores nos dicen oiga yo tomo una foto, parece increíble, la imprimo y ya no se ve tan bonita, ¿cómo hacen ustedes para por así decirlo evitar este tipo de cosas en tirajes mayores? Ok, la, el, el, el, la impresión, la tecnología de HP Indigo es una tecnología que cada vez que nosotros vamos a imprimir una bomba así todas sean iguales ¿Sí? Nosotros generamos otra vez esa imagen en el láser. No es un, no es como un sello que usted va poniendo un sello hasta que se le va acabando la tinta. No. Cada vez que nosotros hacemos una impresión, o sea, la última es exactamente igual a la primera. Eh, entonces eso eso hace que, bueno y además obviamente como son máquinas industriales, pues la calidad de impresión y lo va a ver ahora en las muestras, la calidad de impresión es incluso mejor que en las que en la que en la, en la tecnología convencional. Entonces eh, los clientes quedan sorprendidos en todo, en todo desde revistas hasta, hasta fotos, hasta libros, de la calidad que puede hacer digital. Porque, claro, en digital no tenemos no tenemos eh, balances de tinta y de agua y todo lo que tocaba hacer, es 100% digital. Es un láser que pone un punto de un micrón donde va tinta o no va tinta. Claro, ya no hay películas, ya no hay nada de eso, absolutamente no hay películas, no hay nada. Entonces, por eso es que cada impresión puede ser distinta de la otra, de hecho. Por eso es que nosotros podemos hacer un empaque distinto de la y si para nosotros es completamente transparente. Por eso es que podemos poner eh, códigos, hiperlinks, realidades aumentadas, eh, imágenes fantasmas, una cantidad de cosas que usted puede generar eh, que están simplemente porque la tecnología digital es, está ahí. No, es, no, no te no todo buscar nada más. La tecnología digital te permite hacer eso, que lo conocemos en muchas de las claro. otras tecnologías cuando vamos a digital. Bueno, última pregunta, Felipe, ¿dónde encontramos más información al respecto, por ejemplo, si alguien se anima a dar ese paso? Bueno, la, la información eh, más, más común es en nuestro portal. Ajá. Ah, tenemos un portal de HP Indigo Mundial, donde nos va llevando los diferentes, a, a los diferentes países. Eh, en Colombia tenemos un distribuidor local, y tenemos presencia local de HP. Eh, con person personal de HP y personal no solo de ventas, tenemos personal que hace el eh, desarrollo de negocios, tenemos una persona que lo único que, se, que, que, que hace todos los días es ir a ver cómo esas personas que tienen esas máquinas con los usuarios pueden llegar mejores cosas, mejores productos, ir a hablar con los medios a decir cómo, qué, qué, más, qué, qué cosas distintas se pueden hacer. Entonces realmente está al alcance de la mano, Colombia tiene una base instalada bastante, bastante importante, más de 60 máquinas eh, de, esta, de, esta, de esta tecnología, por lo cual tenemos acceso a más en todas las ciudades. No, no hay una ciudad grande donde no tengamos una máquina de HP. Perfecto, muchas gracias.